Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de War Thunder. Esta vez... Nuestros amiguitos de Gallin nos ponen en Suecia y he escogido también tanques americanos. Me gusta salir siempre, como sabéis, me gusta mucho el M56 Scorpion, pero en este escenario que es muy urbano prefiero salir con un tanque que tenga buen blindaje porque aquí hay poco sitio. Venga, arranca M46. Y sí, hombre, para eso estamos aquí. saltífico animador venga muchacho vale sí, sí. bueno salimos he salido ya directamente hacia la zona aquí con tres compañeros que este es de 34 no sé qué es lo que le ha pasado bueno yo soy con mi compañero americano vamos hacia la zona a 30 kilómetros por hora más puede correr este bueno, el tío sigue pegando tiros ¿eh? madre mía <risa> vaya manera bueno nos estamos acercando aquí cerca de la fábrica ya casi a mano izquierda pero que ya lógicamente muchos conocéis este mapa quién dispara vale, el 29 nadie por aquí la verdad es que a la velocidad que hemos llegado cualquier tanque enemigo que sea un poco más rápido ya debería de estar aquí bueno él coge por aquí por la derecha yo voy a por la izquierda y vamos hacia la zona todavía no ha aparecido nadie esto Está el caer, bueno este patio lo cubre mi compañero si lo veo reventar se ve que hay algo y si reviento yo pues se da lógicamente se dará cuenta el que por aquí hay algo bueno ahí hay humo seguidme bueno, vale. fuego de artillería vale claro, está, estamos conquistando la zona pues automáticamente fuego de artillería lo que yo haría bueno ahora vamos con pie de plomo por aquí una capturada bombitas aquí, aquí tenemos a un colega, tanque medio, aquí a la derecha bueno esta esplanada, aquí se ve que cayó, aquí cayó el primero, esta esplanada es fácil que te salga alguien de repente o cualquiera de estas calles lo que para este tipo de escenarios todo en Suecia yo recomiendo siempre salir con tanques con buen blindaje más vale ir despacio pero seguro el enemigo ha tomado la iniciativa. que ir con un tanque como el M56 que es muy rápido pero en fin ya sabéis blindaje cero vamos despacio vamos. Mejor quizás asomamos por aquí la nariz y ya nos crujen. Me ha parecido oír un misil. Uy, por atrás. Alguien marca atrás. Atrás. Vaya hombre. Si estás ahí. No me has visto. Es un murder, ¿no? Era un murder. Listo. Anda, venga. no pasa nada hoy por ti, mañana por mí millones sí, de gracias ese es compi ese es mi 1 6 parece que le han dado, le disparan responde y parece que ha caído, sí, han caído tanque medio quizás el que vimos antes la jugamos por aquí, por el medio de la plaza cuidadín, cuidadín Venga, vamos cada uno por un flanco 300 metros más o menos lo tengo en el, en el alcance de, de la, lo que el ajuste del artillero 300 metros 200 más o menos un cuadrante pero bueno algunas calles pueden haber más de 200 metros así que con 300 metros nos llega para no quedarnos cortos cortitos aviones claro, venimos bombardeando B ¿ve? estamos tomando B, pues bombardeando venga, estamos aquí ya prácticamente hombre, pensé que estaba muerto es este? ¿quién es este? me deja tontao. venga, vamos venga bueno, extintores, me ha hecho pupa venga, vamos a reparar rápido venga, nos quitamos de la calle vamos rapidito, apagamos el fuego, venga más o menos por ahí, quedamos más, por ahí las tiro ya estoy listo, venga vamos a por él, a ver si está vaya, ¿quién me dispara, hombre, es una latita, de estas, venga, has fallado tío, has fallado, un elan pues me tenía de lado eh. La verdad es que has tenido un fallo tremendo Porque vamos con una carga hueca Me hubiera podido reventar Pero tranquilamente En fin, he tenido suerte Pero a ver Este que está aquí delante destrozado Es el que me disparó Creo que sí No, no, no es Ese creo que es el amigo El amigo de antes El, el amigo de los tiros Esto parece el cadáver de un ZSU Creo que es ese es. Pero el que me disparó antes era el americano. Bueno, bueno, a ver. El compañero, avanza por ahí. Vamos hacia la zona de reaparición. No estamos muy lejos. Sigo yendo aviones, antiaéreo por aquí. A ver. No, creo que está un poco lejos. A mi alcance. Y ahí, ahí mi compañero está marcando. No veo nada. Tanto tomando C, pero está a 700 metros. Está muy lejos. Venga, el IS-6 dispara. A ver, tiene el cañón reventado. Bueno, vamos a echarte un cable. A ver qué tenemos por ahí. Pues sí, este era el, es el ZSU. El amigo de los tiros. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. A ver, es un tiger. A ver. Vaya. Oh. Error. estamos en perfectas condiciones para disparar. Ah. M56. No, vehículo de apoyo. Vehículo de apoyo, venga, vehículo de apoyo. M26, M26 venga vamos, M26, no sé por qué he dicho antes M46 M26, pero esta vez vamos a la zona B la zona A, ya tengo muy vista vamos a la zona B venga, lo rápido que puedas. a lo que dé el amigo más remedio que ir rápido. Si hay alguno por aquí, puede ser que me engañe rápido por el lateral y nos quedemos, nos quedemos caos. Sigo yendo aviones, pero en el mapa no veo ninguno que sea nuestro. 36, venga, seis. buena vidilla. Venga, vamos, vamos. A zona B. Estamos por delante del enemigo. Estamos por delante. Pues hace un momento no a ver qué hay por aquí zona B la están tomando, venga, artillería. venga, en aquella esquina No van a tan totos de ponerse en la primera esquina Entendido. están tomando B Las fuerzas enemigas han tomado una zona. por ahí, hay por ahí se mueve algo así no lo veo, Binoculares sí tanque americano ese sí que es uno de 46 bueno, hoy tengo un compañero entrando por la derecha si es un IS-6, un IS-3 perfecto el tío sigue ahí venga vamos venga mis demás compañeros se acercan está capturándose. Vaya. venga vamos al lío si está, si está distraído con otros puede ser que tengamos alguna oportunidad mira mi compañero, un T-44 venga vamos, este tío, este tío está por aquí ahí está, Pero, toma la oruga vaya me dio, mi compañero me dispara venga vamos a encañonarle rápido vamos venga ahí le echo pupita, venga a ver me sigue disparando Venga, por el cañón, a por el cañón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, estupendo. Ahí sí. Ahora sí que tenemos oportunidad. Venga, que esté cerca, que lo reviente. Venga, vamos. Estoy separando, tío. Venga, vamos. Ahora. Bien. Es la mejor manera de destrozar un tanque. El que sea. Por ahí pasa uno lo he visto, no me he dado ni cuenta ni lo que era, IS-3, perfecto esta jugada me la han hecho a mí, venga avioncito, esta jugada me la han hecho a mí muchas veces, de, de destrozarte el, el cañón y mientras reparas pues te dan la puntilla sobre todo si es un tanque duro como este. pues es, es la mejor oportunidad que tienes si con algún compañero o bueno o o, tu, o bueno tú mismo la mejor manera de destrozarle el cañón te la juegas es un disparo o dos si te da tiempo venga conquistando y luego lo puedes te puedes acercar rápidamente y rematarlo por un lateral captura de bases 2 estoy yendo mal esta partida la pena es que hayamos perdido un tanque venga porque te tenemos que tío venga, a ver tío me dispara bueno, ese tanque que vi pasar puede ser que esté por aquí. Ahí vemos a uno que ha caído, pero no estoy seguro si es él. Así que venga, me a la esquina, venga. Así que no puede andar muy lejos. Es el compi. Ahí, muy bien. Otro ruso. nada por aquí, nada por allá vaya ha volado al loro al loro que ha volado y, así que el, el amigo está cerca vaya aquí me dispara a ah, el leopardo y este madre mía lo que me acaba de pasar lo tenía enfrente, pero claro. Y esas letras azules y no me fijé. Pensé que era. Vaya despiste. Pues sí. Me confundieron las letras azules. Pensé que era. que era amigo. Pero no. Madre mía, qué suerte. Ah. Venga, salimos con el siguiente. Este ya tiene más blindaje. Y unas buenas orejas. Problema es muy lento, Tanque pesado, muy lento. Venga, recuperándose. Ve, hemos tomado. Muy bien, chavales. Ahí está, esto es esa, esa arenga de ánimo. Venga, parece que esto está casi ganado. Las tres zonas tomadas están cayendo como moscas. Y parece que estamos bastante. Bueno, la zona A está un poco más solitaria, vamos a decirlo. B y C parece que están más cubiertas. Vamos por el medio. Ahí está tomando A. Me están marcando justo. A mi izquierda. A atrás. Justo por detrás. Bueno, me estoy alejando del que han marcado. Voy a. me voy a. Hay un tanque medio. A piña un poco lejos otro avioncito que no sé si sí, no es... bien bien bien bien venga eh. bien esos pilotos que se noten bueno, han marcado uno ahí que está bastante lejos bueno yo voy para bueno, la han tomado muy bien estupendo que el compañero ese tanque medio ha batido al, al enemigo y, está y ha tomado A, perfecto, Bueno, menos trabajo eso no significa que no salga listo, perfecto, bien, Esto en el equipo, la pena es que haya perdido dos tanques, me jode más por el primero, qué tontería con el Tiger ese bueno, es que el segundo también el Google el este la verdad es que pensé que era mío pero claro, vi las letras azules no me fijé fue un momento y ya automáticamente ya mire para otro sitio bueno, pues nada así fue la partida por suerte la hemos ganado y nada espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis disfrutado ha sido la verdad no ha sido una de estas partidas memorables pero bueno Así es War Thunder, sexto en el equipo, 28.392 puntitos, no está nada mal, dos objetivos a destruidos y dos zonas capturadas, que eso, eso ha sido lo que nos ha, dado, ah, nos ha dado más leones. Bueno, en fin, esto es, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, chao.